El profeta Miqueas, previendo estos últimos tiempos, dijo Aunque caí, me levantaré Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz El mundo entero sigue sufriendo los estragos de esta pandemia Y el fallido intento del hombre por resolver esta tragedia Solo trae más corrupción y bancarrota espiritual Pero a lo lejos se escucha una voz Me levantaré, me levantaré me levantaré Una oración Me levantaré Me levantaré Me levantaré Un clamor Me levantaré Me levantaré Me levantaré Una oración por fortaleza y renovación Me levantaré me levantaré. En el nombre de Jehová, me levantaré. Únete al clamor de cientos de miles este 22 de mayo en el campamento Betel. Celebrando el 32 aniversario de la obra en Chimbote, me levantaré. Yeah.